El problema de las entidades locales y los ayuntamientos no es solo un problema de qué modelo institucional nos gusta, es también un problema de modelo productivo. En este país los ayuntamientos gestionan en torno al 13% del dinero público. Comunidades el 37%, Estado Central el 50%. Y a este país le ha pasado que con ayuntamientos mal financiados, insuficientemente financiados, los ayuntamientos el único recurso que han tenido a su disposición para obtener recursos era el suelo. Por tanto, buena parte del ciclo de especulación inmobiliaria, buena parte del ciclo de carencia de modelo productivo basada en el suelo, se debe a una mala arquitectura institucional. La arquitectura institucional no solo es una cosa de la, que hablen, de la que hablan los políticos para ponerse de acuerdo en si es mejor diputaciones o no, es una cosa que tiene que ver también con el modelo productivo y con el modelo de país. Por eso, la reforma constitucional que nosotros planteamos tiene una dimensión, eh, la reforma constitucional, perdón, tiene una dimensión institucional profunda, que no solo tiene que ver no solo tiene que ver con modificar algunos elementos de la relación más discutida entre algunos territorios y el Estado, sino también una reforma institucional profunda que ponga a las instituciones de este país a la altura de los tiempos y al servicio de la gente.